hola amigos y amigas bienvenidos a retro gamer 21 en esta ocasión vamos a jugar super bomberman de super nintendo y vamos a comenzar y vamos por lo menos a jugar la primera la primera eh, el primer nivel para ver cómo va así que para recordar los tiempos de super nintendo a jugar aunque sea un nivel esto es retro gamer 21 y estamos acá jugando juegos retro y bueno, recordando los viejos tiempos, aclaro que yo no soy el mejor jugador, no soy para nada buen jugador, pero aquí estamos con las ganas pues de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? a ver si mejoro un poco, entonces, ya que bastante falta que me hace mejorar. Entonces, tengo esta oportunidad acá jugando para el canal. Vamos con un poquito de suerte. A ver si atrapo alguno. Sí. Okay. Esto fue el nivel 11. Creo que se dice así, nivel 1-1 Bueno, parte 1-1 Ahora vamos con la 1-2 Son de 8 Oh, oh Bueno, aprovecharé que estoy apareciendo Ok, 1-2 Estamos a nivel 1-2 Parte 1-2 Uf, me salvé por poco ok tal vez para muchos esto sea lo más fácil del mundo para algunos este juego traerá buenos recuerdos un poco de nostalgia tal vez pueden comentar son libres de comentar ¿Qué les parece? ¿Qué recuerdos les trae el juego? Todo lo que quieran. Tengo que ponerle una trampa. Bueno, no logré nada, pero vamos a ver si ahora... Uy, no puede ser, me atrapó, bueno pero por lo menos lo atrapé yo, con un poquito de suerte, eso es, vamos a ver si desde aquí puedo, sí pero no había nada, queda uno, mejor me apuro porque el tiempo también es una cosa que hay que considerar aquí. Vamos a ver si hay algo allí. No hay nada. Vámonos. Vamos para el 13. Parte 13. Así es, amigos. Este, esto no es una guía. No sé cómo llamarle a esto. También un video para recordar. Oh, para recordar este juego y esta consola los juegos de esta consola o para esta consola, ya que estos juegos muchos... Están para varias... De la época. ¿Qué me pasa? Ok, ahí no te escapa. Y yo tampoco. A ver si... Siempre olvido que hay tiempo y tengo que hacer, hacerlo en un tiempo, porque si no, también pierdo. Ok. Ok, falta uno. Con un poquito de suerte. Ok. Era que lo pusiera ahí, pero ya es tarde. Y si no hay más nada, me voy al siguiente. Que es la parte 1.4. Nivel 1.4. Vamos a ello. Rápidamente. Vamos a tratar eliminar al enemigo rápidamente y acá tenemos ese enemigo particular que es esa bomba a veces nos ayuda otras veces no a veces es nuestro. Ok, vamos a tratar de encerrar, ya. Vamos a tratar de ver si hay algo más acá oculto. A ver si hay algo más acá oculto. Esto es Super Bomberman para nintendo para super nintendo creo que no hay más nada era que lo pusiera aquí pero bueno ya es tarde André aquí y no hay más nada así que vamos al siguiente la siguiente parte que es 15 Parte 1.5 o nivel 1.5, creo. No estoy seguro que sea así. Parte 1.5 o nivel 1.5. Ok, ese salió en mal lugar porque. Ah, este. Ah, oh, no. <ríe> no, no, no, no. Qué mal. Vamos a ver si. Tengo que esperar que baje, baje todo lo que pueda bajar para que la bomba le dé tiempo. Ok, ok, vamos a. Iba por eso, pero. Uh, uh, uh, uh, casi me quedo atrapado. Ok, vamos a buscar todo lo que hay en este nivel esta parte aún queda uno vamos a ver si esto lo libera uy, pensé que me daba tiempo pero no bueno vamos a intentar hacerlo de nuevo les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal si quieren apoyarme seguirme pueden dar like si les gusta el video próximamente estaré subiendo muchos más videos vamos a la parte 1.6 de 8 faltan las 6 las 7 y la 8 ok vamos a ver vamos a ponerlo allí a ver a qué da tiempo y está este tanque que es peligroso bastante peligroso vamos a colocar la bomba allí colocar allí ok bueno casi quedo yo atrapado casi quedo yo atrapado en mi propia trampa pero no sé si no se está escuchando oh dios no puede ser quedé atrapado tontamente hoy casi quedo allí y bueno he, he muerto bastantes veces para hacer el primer nivel apenas pero bueno tenía tiempito sin jugar y además soy malo por naturaleza para jugar para los juegos Pero ahí vamos, tal vez algún día mejore, tal vez, no pierdo la esperanza, no me había percatado que tenía el poder de hacer esto. A ver, con un poquito de suerte estamos listos. Y esto fue el 1.6. Vamos al 1.7. 7 Gente, ya casi se acerca el final de este nivel. 1. Vamos al 1.7. ¿Será que dejara una bomba aquí? ¡Ups! <risa> ¡Oh, no! Puede ser, de todas maneras Quise resguardarme Pero fue peor Bueno, aprovechamos Acá Saludos a toda la gente que mira el video. Eh, bastante falta que me hacía esto. Uy, okay. uy, uy, uy, uy. Me quedé trabado. A ver. Ok, con un poquito de suerte. Allá arriba, no, porque. qué? Ok. Vamos a colocar bomba aquí y aquí. Uh, casi que me lanzo al suicidio. Ok, estamos listos, estamos listos Me voy porque no hay manera de que, no hay manera de que, de que destroce eso Vamos al 1.8 el final Así que gente gracias por haber visto este video, me voy despidiendo Y tenemos que matar a este Flon que está allí sin que nos mate. Y bueno, a ver si lo logro. Yo creo que sí. Uf. Yo creo que no. Vamos a intentarlo de todas maneras. Con un poquito de suerte lo logramos. Sí señor lo logramos bueno gente esto fue este video del nivel 1 creo que se le puede decir así nivel 1 de super bomberman estación 1 por lo menos de super bomberman y para super nintendo así que gracias por ver el video y en el próximo continuamos eh, con otro juego o con más de este así que gracias por ver pueden dar like suscribirse ya saben se les quiere mucho. Un saludo donde quiera que estén. Y espero que vuelvan a mi canal. Chao.